Entonces eh, vamos a buscar una postura cómoda, a pensarle a todos los que están ahí con nosotros que este espaciecito va a ser un ratito donde nos pueden dejar en silencio, que si quieren venir a unírsenos, pero que no nos molesten por un ratito. Entonces, inhalo profundo y exhalo suave y tranquilo. concentrando mi atención en ese punto de luz frente a mí. Y así como esas estrellas tranquilas, en un movimiento suave, en calma, vuelvo a sentirme como estoy prestar atención a cómo me siento inhalando profundo exhalando suave y tranquilamente Siento como el cuerpo va logrando entrar en ese estado tranquilo. Aprecio y tomo conciencia. como cómo el respirar al volver a sentir el cuerpo soy capaz de relajar y sentir que ese punto frente a mí Es una fresca luz de paz que anilan entre en mi cuerpo y al exhalar alcanza profundamente todos los músculos del cuerpo y cada fibra del sistema muscular vuelve a una agradable estado relajado tranquilo en calma Apreciar cómo el cuerpo te va sintiendo cada vez más profundamente. liviano ligero, tranquilo. cada órgano con esa misma frescura de paz en una agradable sensación tranquila ahora puedo prestarle atención a mi propia mente e ir hacia ese maravilloso lugar dentro de mí donde reina la calma al igual que esa imagen se siente suave, cómoda y llena de paz. Me visualizo a mí misma, a mí mismo. Como un alma de paz. Energía espiritual, sutil, radiante, eterna. mente. Me ayuda a sentir esa agradable y placentera sensación, como si me hubiera zambullido en la calma más profunda. y la paz se abriera frente a mí como una luz que lo ilumina todo quitando del corazón la oscuridad del miedo la incertidumbre la tristeza y dejando solo paz yo el alma profundamente paz soy capaz de percibir aquí en esta conciencia al ser supremo adiós en su forma de sol de amor un sol radiante supremamente dulce Y su luz no molesta mis ojos. Tiene un brillo tan hermoso. Una luz que abraza al alma, la conforta y ayuda a remover todas las preocupaciones. El alma suprema, como un sol divino espiritual. Su energía alcanza al alma que soy y me envuelve en un capullo de amor. Con tal cuidado y protección Haciéndome sentir como una semilla que recibe de su madre todo lo que necesita. Aquí estoy protegida, protegido. Aquí estoy en silencio y armonía. Aquí es donde pertenezco y el amor tan agradable apacigua al alma, remueve el cansancio de mi mente Dándome entusiasmo y haciéndome sentir el flujo eterno del tiempo. Aquí, en este espacio de conexión suprema, yo el alma salvo en paz mi profesor supremo Dios me inspira a entender a ver la vida en su totalidad el tiempo la historia que sigue fluyendo eternamente y haciéndome sentir que las imágenes y situaciones retadoras, oscuras, confusas, tristes del presente y se va. La naturaleza está liberando todo lo que nuestras propias acciones han creado. elementos, perdieron su equilibrio, causa, caos, pero esa misma energía creadora que vive en mí, en el alma que soy, y en todas y todas cada una de las almas en este mundo es capaz de revertir el dolor, el daño, yo, el alma, Siento la pureza absoluta que tiene el alma suprema, absolutamente clara. Jamás causa sufrimiento y es su amor, su pureza. Y esa energía absoluta y totalmente pura, la que puede limpiar en mi corazón el efecto de mis propias decisiones cerradas, despertar en mí la claridad de mi propia intuición de saber qué es lo que tengo que hacer en el momento correcto y servir con el corazón hacia tantos seres que están sufriendo hoy. Visualizar cómo cada alma en este mundo tiene derecho a sentir el amor profundo. Un Eterno, el alma suprema tiene para cada uno de nosotros. Nos juzga, no discrimina, nos acepta, conforta, alivia, protege. La única alma capaz de sanar el dolor de la humanidad está aquí brillando como el sol y siento su amor reflejándose en mi corazón. Y dejo que ese amor llegue hacia los corazones que perdieron la esperanza, que están desesperados, sufriendo. Quienes más necesitan ese abrazo espiritual, visualizo su amor. Reconfortando a cada alma. E incluso recargando la energía de los átomos de la materia. Ese amor abrazando al planeta tierra. cada elemento de la naturaleza trayendo armonía donde se había perdido trayendo amor donde había desesperanza trayendo paz donde había caos Rayendo luz, donde el miedo reinaba como una eterna oscuridad. Puedo sentir el planeta, cada alma humana, cada ser vivo. Cada elemento, siendo abrazado en este amor, en esta energía transformadora, reconfortando, sanando. Como un masaje de amor a mi cabeza también. Que se había cansado de tanto pensar. El amor del ser supremo hacia mi mente. Es como un masaje en mis pensamientos. Alivia el cansancio y reconforta me siento como en un capullo de luz donde todo se transforma al igual que una mariposa en su crisálida pasa de larva a un ser con alas, Yo, el alma, en este capullo de protección y amor, siento al alma despertar su identidad eterna. Soy un ser del mundo. Originalmente puro, amoroso, paz, valentía, dulzura, sabiduría, estabilidad, todo lo que el alma volviendo a experimentar lo traigo a mi vida lo traigo en cada respiración porque soy yo el alma un actor en esta enorme obra de la vida. Con mi guía supremo. El sol de paz. Disponible para mí. Cuando sea que lo necesito. Solo tengo que regresar. Sentir. La sutileza misma, el alma. Y deseo desde lo profundo de mi Que ese amor reconforte a quienes más lo necesitan hoy que lo material se puede recuperar y que el alma, su luz, su conciencia es eterna y nunca deja de existir. Cuando un cuerpo el tráfico ya no sirve más. No puedo soltar y trascender. La energía que soy existe siempre. Y así todas las almas también. Con esta certeza y tranquilidad. Puedo soltar el sufrimiento de todos mis seres queridos, pues aún existen, son almas, son luz, y así poco a poco. Regreso a sentirme en mi cuerpo, en la silla donde estoy, en el aquí y el ahora. Y si tengo cerrados los ojos, los abro. Oh, Shanti. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos de regreso. Y para hoy vamos a ver qué nos sale de nuestro librito mágico. entender lo espiritual, así que vamos a leer lo que sigue. Inspiración. ¿Cómo podemos servir a los que están a nuestro alrededor? Haciendo que nuestra vida sea una inspiración y tratando a los demás con tacto y sabiduría. Aun cuando no haya oportunidad para una conversación real, podemos aprender a aceptar la presencia del otro de una forma positiva, enfocándonos en su bondad y haciendo nuestras sus características. Esto crea una atmósfera de amor y consideración tal que resulta fácil compartir experiencias espirituales. Deberíamos ser tan alegres y nuestra vida tal ejemplo que los demás digan, he eh aquí un ángel.